Vamos a hacer una nueva pregunta, esta pregunta va a ser de tipo respuesta numérica, entonces le voy a dar clic a nueva pregunta y voy a escoger en tipo de pregunta respuesta numérica. Aquí en esta parte voy a redactar una pregunta, ese tipo de pregunta la puedo utilizar para preguntarle al alumno un número, puede ser un número muy exacto, por ejemplo cuando se conquistó América y estoy esperando un número y él no lo va a poder elegir ni de opciones múltiples ni de listas, sino que él se va a tener que acordar de la fecha y escribir literal los cuatro números de la fecha de la conquista de América. O lo podemos utilizar también para poner a los alumnos a hacer cálculos y que nos compartan su respuesta correcta o la respuesta que ellos le dio y nosotros poner qué tipo de respuesta estoy esperando y hasta darle cierto margen de error. Como tenemos esta facilidad, quiere decir que entonces este tipo de pregunta va a ser calificada automáticamente una vez que el alumno termine el examen. Entonces voy a empezar primero explicando algo muy sencillito que sería cuando espero una respuesta exacta, voy a hacer una um, pregunta fácil. Muy bien, estoy preguntando cuánto es 60 por 2, necesito una respuesta, ¿sí? Pero en caso de que hubiera dos respuestas podría poner aquí otra respuesta y agregar otra respuesta, estaría esperando dos respuestas, ¿ok? Pero como solo estoy esperando una sola respuesta, lo voy a quitar con el bote de basura del lado derecho y aquí está, solamente estoy esperando una sola respuesta. 60 por 2 es 120, por lo que yo voy a escribir aquí la respuesta, estoy esperando una respuesta exacta, 120, y no hay forma, estamos de acuerdo, en que se equivoque el alumno y me dé o .5 de más, o .05 de más, o .05 de menos, entonces no le voy a agregar un margen de error. Sin embargo, ahorita voy a explicar más adelante cómo lo podemos utilizar. Estudiando la primera forma, que es la más sencilla de utilizar este tipo de pregunta. Entonces, tengo respuesta exacta, le estoy pidiendo que conteste exactamente 120. Y bueno, los cuadritos de aquí, acuérdate que son para retroalimentar al alumno, no solamente va a recibir la respuesta correcta, sino que puede tener ya un comentario que tú hayas automatizado para este alumno, ya sea que sacó bien la respuesta y le quieras poner un comentario, lo puedes hacer en este cuadrito verde, sacó mala respuesta, le quieres hacer un comentario, ponlo en este cuadrito rojo o... Independientemente de si sacó bien o mal la respuesta, le quieres dejar un comentario, lo puedes hacer en el cuadrito gris. Entonces, yo siempre lo recomiendo. Acuérdate también, en caso de que no dejes comentario, acuérdate que para terminar de editar una pregunta es necesario darle clic en actualizar la pregunta. Y vamos a ver cómo se vería en la pantalla del alumno esta pregunta. Esta es la vista previa de una de esas preguntas, entonces tengo la pregunta aquí que dice cuánto es 60 por 2 y se está esperando que el alumno conteste exactamente con su teclado 120. Muy bien, lo acabo de entregar, dice que me lo saqué bien y viene el comentario que dejamos independientemente de si se lo sacó bien o se lo sacó mal. Fíjate lo que pasa, porque son varias preguntas las que han hecho a veces los profesores, lo que pasa si él contestara 120.000, por ejemplo, se le quitan los .000 y se lo calcula como correcto. Okay. Vamos a ver qué pasa si de casualidad contesta 120.001, ¿ok? Entonces estamos 120.001. Hasta eso el examen es bueno con el alumno, le eliminó los puntos de más, yo le, estaba, yo le dije que esperaba una respuesta exacta y no le permite dejar puntos decimales. Okay, lo voy a intentar una vez más, ahora 120.1, y ahora sí, en este decimal sí me dejó dejar un decimal y por lo tanto, como yo le puse como maestro que estaba esperando 120 sin margen de error, entonces eh, la respuesta me la marca como incorrecta a volver al tipo de respuesta numérica, al tipo de pregunta respuesta numérica, pero esta vez vamos a utilizar, en lugar de respuesta exacta, vamos a utilizar aquí respuesta en el rango. Entonces, primero vamos a escribir un ejemplo de pregunta un poquito más desafiante que la pasada. La respuesta a esta pregunta sería, bueno, 100 entre 42 y la respuesta me marca 2.3809. De hecho, esto va aquí. Esa sería la respuesta exacta. Yo le pedí a mis alumnos que escribieran solamente dos decimales, entonces sería 2.38, okay, según la calculadora. Y entonces, por aquellos alumnos que hayan puesto o no atención en este margen de error, entonces les voy a dar la posibilidad de que contesten 2.39 okay, o de que contesten 2.37. Para eso puedo utilizar esta misma casilla de margen de error para ponerle .01 de margen de error, o si lo prefiero, puedo utilizar el de respuesta en rango y le puedo poner entre 2.37 y 2.39, entendiendo que la respuesta es 2.38. Voy a intentarlo ahora con esto y vamos a ver cómo se ve en la pantalla del alumno. Recuerda darle clic en actualizar la pregunta. Bueno, así es como se vería la pregunta, respuesta tipo numérica, Leen la pregunta, aquí está la pregunta que yo redacté para ellos, y los alumnos harían sus cálculos, a lo mejor alguno decide poner 2.39 y lo califica como correcta, y de hecho le dice al alumno, iba a calificar lo correcto entre 2.37 y 2.39, entonces tu respuesta es correcta. Vamos a hacer algunos ejemplos más, nada más para ver si el alumno hubiera contestado una respuesta sin hacer caso a esto de solo escribe dos decimales, sino que agarra su calculadora y escribe todos los decimales. ¿Ok? yo le estoy dando aquí más numeritos que me aparecieron en la calculadora. De todas formas, como se entiende que le dijimos al examen que calculara entre 2.37 y 2.39 como correcto y este número está entre estos dos, esto quiere decir también que la ha aplicado como correcta. Si yo quisiera que no pudiera escribir tantos decimales, habría que regresarme entonces a respuesta exacta y no a esta que fue respuesta entre rango.